Bueno, pues se cumplen dos años de legislatura, dos años de Acordo Botánico y yo destacaría en, en el trabajo más personal de políticas en defensa de la filosofía eh, ...la lucha contra la economía sumergida que está tan presente en nuestro territorio... ...y también políticas en, en defensa de un nuevo modelo urbanístico, un nuevo modelo de, de desarrollo... ...que no tenga, pues tan en cuenta, la presión de unos pocos promotores... ...y más la defensa de, de la riqueza que es de, de todos y todas, ¿no? Creo que para el futuro pues es importante tener en cuenta que nuestra función debe ser la de fiscalizar ese pacto y sobre todo la de hacer una cierta oposición eh, propositiva donde planteemos un modelo alternativo al Partido Popular y a esas políticas y esas inercias que aún continúan en, en, nuestro, en nuestro territorio y en el país valenciano. Eh, en ese sentido, pues tenemos que apostar por políticas valientes que verdaderamente mejoren la vida de la gente en el corto plazo y sobre todo en el largo plazo.